Se ella salva, vino en 2017, tenía tanta lana que no os podéis hacer una idea, parecía un osito. De hecho, cuando fuimos a por ella, nos avisaron de una, una oveja, o bueno, no recuerdo lo que nos dijeron, en unas en un sitio abandonado, en unas ruinas, en, en Toledo, por un pueblo de Toledo, no me acuerdo cuál era. Y la historia es que fuimos y ella era muy huidiza Además, se era de varias plantas, entonces ella corría por, por un complejo ahí muy complicado de encontrar. Y al final pues la vimos y de lejos dijimos, es que parece un osito, ¿no? Y se nuestros brazos. Sí, Estaba desesperada. es porque alguien la cuidara sí, Y ahora vive aquí de geriátrico. Bueno, estas es son algunas de sus amigas. Lía, que está ahí viendo a ver el... si sí, lo está haciendo todo bien, que es una mejor amiga. <risa> y eh, ahora, bueno... Ella, de salud, no es la que mejor está, por eso está en esqueliátrico, no es súper mayor. Bueno, ahora ya, claro, es que ha pasado... Bueno, sí, sí. Ha pasado, claro, es que han pasado cinco años desde que la rescatamos y ya debía tener, pues sí que... Sí, ya, claro, sí, cinco años. Sí. sí, pues entonces es mayor, no sé, con más razón. Y aquí es muy feliz con sus amigas. Ella es su mejor amiga, es Lía Y no, ja, me ya le vamos a Y ahora está Aquí. aquí. Muy sí, sí, sí. <risa> uh, bien, que todas las cosas. Vale, vale, Muy bien, preciosa.